Ciertamente tengo razón. Tengo 86 años y no he tomado una sola aspirina en mi vida. No una sola enfermedad en toda la vida. Todo el país, el mundo entero, debe hacer mis ejercicios. Estarás más feliz gracias a ellos. Pilates está diseñado para devolverte la flexibilidad y la gracia naturales. Así como proporcionar habilidades que definitivamente afectarán su caminar, su postura, cómo se relaja y cómo trabaja. Nos jubilamos demasiado pronto y morimos muy jóvenes. Nuestro apogeo de la vida debería ser al nivel de los 70 años y la vejez no debería llegar hasta que alcancemos casi los 100. Pilates está diseñado para devolverte la flexibilidad y la gracia naturales. Así como proporcionar habilidades que definitivamente afectarán su caminar, su postura, cómo se relaja y cómo trabaja. Si el cuerpo, la mente y el espíritu existen como uno, ¿cómo puede una persona estar enferma, inerte e inactiva? Por otra parte, un cuerpo en el que no hay tensión nerviosa y exceso de trabajo es un recipiente ideal dado a nosotros por naturaleza. Un cuerpo sano nos brinda la capacidad de pensar con claridad. Pero, ¿qué más necesita para enfrentar fácilmente todas las dificultades de la vida moderna? Un par de palabras sobre el autor de la técnica de Pilates, Joseph Hubertus Pilates, 1880-1968. Joseph Pilates nació en Alemania, un pequeño pueblo cerca de Düsseldorf. De niño, era un niño muy débil padecía asma, raquitismo y fiebre reumática. Josep decidió cuidar su salud y comenzó a entrenarse en su propio sistema, al que él llamó contrología. Pilates combinó en su sistema todo lo mejor de otras técnicas de todo el mundo, estudiándolas cuidadosamente. Pilates probó muchas profesiones en su vida, pero ganó popularidad como atleta autodidacta, cuyo método demostró ser efectivo en la práctica. Estando en la vejez, posó para artistas, lo que sugiere que su cuerpo per permaneció ideal durante toda su vida. Los primeros ejercicios se realizaron en simuladores especiales, camas con muelles. Ahora estas camas se han convertido en simuladores multifuncionales. Los primeros ejercicios se realizaron en simuladores especiales, Camas con muelles. Ahora, estas camas se han convertido en simuladores multifuncionales. Reformer, Cadillac y Silla. Pilates ha a los heridos y enfermos con problemas del sistema musculoesquelético organizando grupos deportivos. Después de la Primera Guerra Mundial, Pilates fue a los Estados Unidos, donde abrió su propio estudio deportivo. Trabajó con bailarines de ballet, Sobrevivientes de lesiones, utilizando activamente su método de rehabilitación con la ayuda de la estabilización de la columna y con el fortalecimiento interno. Mente-cuerpo Entrenamiento, que mejora no solo el cuerpo, sino también las capacidades mentales e intelectuales. El bienestar Es un equilibrio entre cuerpo y mente. Un término que combina salud, física y mental. Nutrición adecuada rechazo de los malos hábitos y una buena actitud hacia el mundo el sistema mejoró y se hizo popular pilates en paralelo a una capacitación también se dedicaba a escribir libros ahora el sistema pilates es popular en todo el mundo hasta su muerte josep pilates se mantuvo en forma y parecía mucho más joven que sus años murió en 87 años durante un accidente en un incendio.